que jamás en nuestra vida hemos probado y probando ¿Qué? ¿Qué? Ah, no. <risa> Viste, te lo dije <risa> Hola, ¿cómo estás amores? Yo soy Katherine Boyce Y el día de hoy sale a las calles de la Ciudad de México nuevamente Por una razón sumamente importante Ustedes saben que la comida me llama, miren, o sea, comida, comida, mucha comida, en fin Ustedes me comentaron en el último video donde yo estaba comiendo tacos así Que probara un taco en específico Entonces hoy vamos a hacerlo a petición de ustedes Hoy es domingo y domingo significa que la calle va a estar bastante tranquila, bastante relajada No va a haber como que mucho tránsito de gente Entonces vamos allá al lugar de los tacos Ella, no, ella siempre camina del lado de la calle. Ella no entiende cómo se llama esto. Eso se llama banqueta, lo cual significa acera. Y cuando Michael dice que te subas a la banqueta es que camines en la acera porque los carros te pueden atropellar. ¿Qué? Se le cayó. ¿Qué tal están los tacos, amigo? ¿Qué tal están los tacos? Uh, Cuéntanos, déjanos, ¿qué tal están los tacos Rico, ya? salud. Voy, voy, a, voy a pedir el de, de molleja. ¿Taco de molleja? Uh -huh. Eso es raro. <risa> Eso sí es raro. <risa> Yo me no, lo raro. Seguro. La molleja la he probado, obviamente, pero no sé si es la molleja de las grandes o las pequeñas o cómo. ¿O molleja de qué? Estas mujeres no saben que los tacos son algo tan típico en México que no saben tan mal y cuando escuchan un hombre que no saben, les da miedo. Así que yo creo que no está mal que prueben los tacos de lengua, que prueben los tacos de molleje es algo bueno. Y vamos a ver cómo les va. Llegamos y nos pusimos a ver qué tipo de taco temían y todo eso. Y no formó la fila. Ahora hay un montón de gente y ella pues no sé qué va a hacer. ¿Cuántos tacos te vas a comer? En la ciudad Tres. De México. Tres. Pero tiene que ser tacos muy raros. Si son tacos normales no se vale. Suadero. Suadero no es raro. Suadero es su taco preferido. No. No. ¿A usted le gusta el seso? Uh, no. <laughs> Por eso lo está recomendando. ¿Qué vas a are you me a ¿Vosotros me ¿Vas? ¿Vosotros me gustarán? ¿Vosotros me She has to el it for the video <laughs> That's why for the, for the Instagram right? Uno de sesos Uno de... De lengua Lengua Seso, lengua Molleja ¿De qué es, amigo? Disculpa El seso de la vaca, ok Esta es la lengua Dice. Está lista para la lengua Ahí está ¿Le piden mucho el de lengua, señor? Algo ¿Estás nerviosa? La verdad sí, mira, la bolleja. Estamos listos con los tacos raros. Which one do you try? You are No And you I have no idea. Ya tenemos acá, entonces los tacos raros que vamos a probar son tres tacos que jamás en nuestra vida hemos probado. Yo escuché por ahí que dice es fanática de la lengua de vaca, gente. Yo en mi vida y mi mamá no me va a dejar mentir que yo nunca en la vida he probado la lengua, otras lenguas sí, pero o sea, pero esa lengua no. Esa lengua no. Yo me imaginaba que la molleja era la mollejita esta de pollo, que era la gargantita esta que estaba, tú sabes. No era, así. no era eso. ¿En serio? Era un gargantón como una vacota porque okay. no era de un pollito. Okay. Yo voy a empezar con la lengua porque creo que estoy confiando un poco más en la lengua en estos momentos. No le pusimos salsa ni nada porque ustedes, amigos, nos recomendaron que si íbamos a probar tacos por primera vez, no le pusiéramos salsa para sentir el verdadero sabor. Así que ahora sí vale con toda no, la esencia ajá. del mundo. Probando. Claro, me gustan mucho. ¿Cuántas veces lo he probado? Mm, un montón de veces. A ver, yo siento, yo siento, yo siento que aquí hay un choque cultural. Y va a haber un choque estomacal también. Porque no, al no parecer. Me lo puedo tragar. No, trágate, lo hice. Tengo dos lenguas ahorita en la boca. Ya termina. ¿De verdad? Sí, el sabor no estuvo mal. Pero yo les voy a ser honesto. O sea, la, la contextura, yo no estoy acostumbrado para nada. Ya mi mamá sabe que no como lengua. Voy a tratarla por primera vez, yo espero que a mí, me, a mí me convenza, no tiene salsa como les dijimos, así que en 3, 2, 1, lengua. ¿Qué estás hablando tú, Gise? ¡No ¡Delicioso! No está malo, pero es que Está la... bueno. En serio, Estamos o sea, el... no, no, es que no me gustó, pero sí siento que la contextura no estoy acostumbrada. Claro, no estoy acostumbrada. ahí me parece bueno la verdad, me parece normal, una carne normal la verdad. Vamos con el segundo taco, gente, es el taco de molleja. Es bastante raro también para nosotros porque, bueno, eso no existe también. Mira, ya yo dije país. que la molleja supuestamente era una mollejita, no era una mollejita, sacaron una mollejota de no sé dónde. Y ahí yo estoy bien preocupada porque no sé qué sabe. Y sin salsa, así que vamos, de una dale, vez. Dale, te toca a ti primero. Dale pues. Yo le meto, o sea... Ay, voy a, voy a, voy a probar mi taco, ahí voy. Pruébalo. Mira, tú vas a hacer una cosa. Tiene una contextura bastante suavecita para mi gusto. No tiene un sabor particular. Es bastante simple. Así que en verdad yo creo que lo vas a pasar súper fácil. Creo que alguien quiere llorar. Muy bien. No, no sabe a la molleja que yo conozco. Obviamente <risa> es una molleja. ¿Sabes? Otra molleja. Pero... Yo creo. Yo creo que tú conoces la molleja de pollo. ¿no? Sí, es la molleja de pollo. Sí, tú pensabas sí. que esta era molleja de pollo también. Ojo, no está mala, pero sí siento que es muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada. El sabor es bastante simple. Tal vez con un poquito de sal hubiese como realzado los sabores de, de la lengua y ahorita, pues de, de la molleja esta. No mames, está bien rico. ¿Te gusta? No mames tú? Gente, ahorita tenemos el taco yo creo que es más difícil porque ahorita acabo de escupirlo sin querer. Escupirlo sin querer. Sí, se me fueron tres de baba ahí. Pero fue sin querer. Ay Dios. Ay, encima que es un taco raro que no conozco. Va a venir con baba incluida. Really, really. Se me fue Este taco es de seso. Ahorita lo estoy viendo y creo que la contextura más o menos es como el hígado ¿Tienes? yo le voy a dar duro ahorita porque ya yo estoy como... dale duro pues voy dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro c eso, sé eso, sé eso, sé eso, sé sé, dale ya, dale, ya, dale. ya, ya, pruébalo uy, lo probaste súper rápido ¿te gustó? No lo, que me gustó? no lo puedo creer serio. el de seso sabe a lo que les dije a hígado de pollo really está bien bueno voy a probar esto ahí me me escupiste de nuevo ay disculpa. miren <risa> que no es broma ella tiene que... un spray en la boca yo tengo los dientes separados sé por eso <risa> Ok, gente yo voy a probar ya el taco de seso. yo no me veo comiendo el cerebro de algo de alguien entonces ahí También vamos puedo, Yo le meto a todo, a todo lo que sea. A todo. César, César. Ella aprobó el taco de exceso y ahorita ya quiere una, coca, una cola. Viste, te lo dije. Estoy tratando de trabajar y procesar la información en mi cabeza. El seso realmente amigos no es lo mío. Lo acepto. Ay, cada bien bueno. Señor, le gusta el taco de seso? Sabroso. ¿Por qué le gusta el taco de seso? Lo recomienda. Muy rico. Al vapor. Con salsita cebolla. Termínatelo, te lo regalo. Bueno. Muchas gracias. Me da una Coca-Cola, porfa. Para bajar eh, todo lo que me acabo de comer. Bueno, gente hermosa, la verdad es que fue un poco difícil para mí probar esos tacos. Eh, los sabores estaban un poco distintos, diferentes Yo amo la comida mexicana Amo toda la variedad que tienen Pero esto la verdad yo creo que fue el reto más grande en cuanto a comida Se trata aquí en México Pero yo quiero que ustedes me comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios si a ustedes les gusta el taco De seso, ese fue el taco Tal vez para mí un poquito más difícil Sin embargo pues creo que para algunos paladares Está súper cool, comenten aquí abajo ¿Cuál es su taco favorito? Yo soy Katherine Boys Me ha encantado, me ha fascinado hacer este video Este nuevo reto Probando nuevos sabores Y bueno, espero que les haya encantado a ustedes también Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Y activen la campanita porque es la única manera que YouTube les va a avisar si subió un nuevo video. Aquí también les voy a dejar el canal de Gise para que se suscriban a su canal y le comenten que vienen de acá. Los dejo a todos con un beso enorme y voy por un taco, pero esta vez va a ser de su atero. Bye, bye.